Bienvenidos eh, a un nuevo podcast, Radar BCN, en esta oportunidad constituyente. Ya hemos eh, señalado que la biblioteca, en su constante preocupación por generar contenidos, informar a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, quiere eh, compartir con ustedes este Radar BCN, un podcast que ha sido elaborado por el eh, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca y que cuenta con eh, la fundamental colaboración y apoyo del equipo de comunicaciones y multimedia que permite que este podcast eh, llegue a ustedes a través de las redes de la Biblioteca del Congreso Nacional. En esta oportunidad queremos conversar sobre el nuevo sistema de justicia. Es eh, un tema ...quizás no muy cercano, ¿verdad?, a la, a, la, a la ciudadanía... ...pero extraordinariamente importante... ...porque son eh, los cambios que eh, la Constitución eh, va a consagrar... ...y que se están debatiendo ya en estos últimos... Eh, eh, ...últimos eh, 100 metros de la, de la Convención Constitucional... Eh, ...para poder eh, comprender y explorar un poco más respecto... ...a este sistema de justicia... ...tenemos en esta oportunidad... ...a Víctor Soto, que es abogado de la sección de estudios... ...y a Denis Espinase, que es abogado y es analista ...de la sección de historia legislativa y parlamentaria... ...y ambos son investigadores de la Biblioteca del Congreso Nacional. Comencemos entonces con este radar BCN constituyente. En primer lugar, eh, ha llamado la atención el cambio de nombre de Poder Judicial a Sistema de Justicia. Eh, Víctor, partamos contigo. ¿Esto es, es un simple cambio de nomenclatura o hay alguna implicancia eh, práctica y concreta para este cambio de nombre? Hola, David, y a los auditores, saludos. Eh, bueno, en primer lugar hay que aclarar que, si bien la reacción inicial ante el, ante el cambio de nombre del Poder Judicial fue bastante dura, en la, ...en la prensa y, en, y también entre los jueces, no se trata de una, de una relativización de la independencia de los jueces. Eso no está, nunca ha estado en entredicho, por lo menos lo que yo he revisado de la, del debate constitucional. Pero, eh, claro, es un cambio relevante en la práctica para la ciudadanía que pase de llamarse Poder Judicial a Sistema de Justicia... Eh, sí y no, digamos. Eh, por un lado no, no, no creo desde mi punto de vista que, que implique una mayor, eh, por sí mismo este cambio, una mayor cercanía de los jueces o del, o del sistema judicial hacia la ciudadanía. Son otras instituciones y otras normas las que tendrían que eh, intervenir para poder eh, generar ese cambio en la relación ciudadanía-justicia. Sin embargo, en, en el origen de esta idea, por lo que estuve revisando del debate constituyente, está la noción de que el poder judicial, cuando se concibe como poder judicial, eh, implica un, un autorreconocimiento o una autocomprensión por parte de los jueces de que son un poder separado del Estado. Y eso, para algunos, genera el peligro de un espíritu de cuerpo de eh, los jueces, como de una especie de estamento de los jueces, que eh, no iría en la línea de lo que es un servicio para la ciudadanía. Ese es el argumento, yo solamente lo estoy eh, reproduciendo. Entonces, ese es el fundamento que está detrás del cambio de nomenclatura. Ahora, si ese es el objetivo, del acercamiento a la ciudadanía, por supuesto, faltan, falta analizar otras normas que sí podrían llevarnos hacia allá, más allá del, del cambio eh, de nomenclatura. Ahora, sí me quería detener en, eh, en, el, en, el, en la nomenclatura ya... Eh, probablemente tal que se, que se pone con la que se reemplaza el poder judicial y que es el concepto de sistemas de justicia. Ahora eh, esto también eh, tiene un aspecto que se podría considerar un poco engañoso porque claro se habla de sistemas de justicia. Esto es muy relevante porque pasamos de un solo sistema a una concepción plural esto va en la línea de lo que hablábamos en un podcast anterior sobre la plurinacionalidad del Estado. Al tener un país plurinacional, pasamos también a tener un concepto que, se, que es el pluralismo jurídico. Esto significa que las personas pertenecientes a determinadas, determinadas naciones preexistentes o pueblos originarios van a poder ser, en algunos aspectos, eh, van a poder acceder a una justicia eh, eh, especial, una justicia eh, de estos pueblos originarios, la justicia ancestral, creo que la llamaban en el, en el debate constituyente, eh, pero solamente si es que se trata de dos personas que pertenecen a la misma, al mismo grupo, al mismo pueblo originario, a la misma nación. Entonces desde ese punto de vista se reconocen otros sistemas de justicia, ¿ya? pero también yo decía que es un poco engañoso porque todo se reconoce finalmente a un gran sistema de justicia, que es el sistema, eh, o sea, que es un sistema en fondo nacional, que va a ser finalmente, va a tener la última palabra, la Corte Suprema. Entonces, se podría decir que seguimos en esta línea de lo que hemos planteado en todos los podcasts anteriores de un esfuerzo por buscar unidad en la diversidad. Es decir, se reconoce la diversidad de sistemas de justicia, pero finalmente todos esos sistemas de justicia se reconducen a un, eh, a un tribunal, en este caso la Corte Suprema, que va a buscar uniformar todas las... Eh, todo, todo el sistema y, y, y resolver la, los conflictos y los problemas de incongruencias que pueda haber cuando una persona, por ejemplo, acceda a, a uno u otro sistema de justicia. Es decir, no hay en ese sentido eh, eh, una fragmentación, como era el, el temor de algunas personas, sino que se mantiene esta diversidad, eh, pero dentro de una unidad fundamental. Gracias, Víctor. Eh, otra, otra cuestión, otro tema que es importante de m, subrayar, además de estos cambios estructurales que, que tú estabas eh, recién eh, notando, eh, es la incorporación de un catálogo de principios de justicia. Eh, Denise, ¿podrías eh, explicarnos en qué consisten estos principios, cuánto hay de, de novedad, cuánto hay de innovación en ellos? Sí, hola, eh, mira, eh, vemos que en, en las normas aprobadas por la Convención Constitucional, eh, en el capítulo sexto de los sistemas de justicia, eh, encontramos un párrafo que trata en forma expresa lo, el tema de los principios generales. Esto en sí es una novedad en cuanto a la constitución de que nos rige actualmente la constitución del 80%, eh, no, no teníamos un capítulo dedicado a, a entregar un catálogo expreso de los principios, sino que más bien eran como construcciones doctrinarias o jurisprudenciales eh, que se realizaban a propósito de distintas normas repartidas en, en la Constitución. Bueno, ad, eh, además de este catálogo que encontramos, eh, se encuentra establecido en, la, en, la, en las normas aprobadas por la Constitución no, por la Convención Constituyente, el tema de la independencia, la imparcialidad y la exclusividad de los jueces, así como también el tema de la inamovilidad. Pero un principio que está establecido hoy en día y que se da en este catálogo es un principio que es el del derecho al acceso a la justicia, que esa era una construcción doctrinaria eh, a raíz del artículo 19, número 3, que establecía a las, a las personas la igual protección ante la ley del artículo 76, en el cual se aseguraba a las personas el acceso a la justicia siendo el deber del Estado remover los obstáculos y todo lo que impida a la ciudadanía en el fondo acceder a los órganos jurisdiccionales además de este principio encontramos otro que establece que la tutela, tutela jurisdiccional eh, que dice en relación con que todas las personas tienen derecho a requerir por parte de los tribunales de justicia la tutela efectiva eh, otros principios que igual encontrábamos en la Constitución del 80 son aquellos que dicen relación con la inexcusabilidad, la indelegabilidad, que son aquellos casos en que una persona reclamaba la, la intervención de la justicia y ésta eh, estaba obligada a fallar y no podía excusarse ni aún de falta de ley que resolviera la contienda presentada ante ellos. Y la ejecución de las resoluciones. Eh, bueno, además existen otros principios como el de la responsabilidad jurisdiccional y gratuidad, que se puede decir que estaban en la Constitución del 80, se podría eh, como deducir de su, del articulado de ella, pero como novedades que, que, que, que ya no, no las encontramos en la Constitución anterior, y si es parte de, la, de las normas aprobadas acto, ahora, es por ejemplo el tema de la fundamentación y el lenguaje claro. Se establece como un mandato el que las sentencias tienen que ser fundadas, y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. Y además eh, está el deber de fundamentación de las resoluciones. Bueno, se establece dentro, dentro de estos principios también eh, una novedad, que es que se asegura a la intervención de niños y adolescentes siempre se debe proteger la integridad, o sea, la, la identidad de, de, de ellos. Se resguarda la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Además se establecen los principios de prove, probidad y transparencia, y eh, una novedad que está hoy en día en la Constitución, en, en las normas aprobadas, y que no estaba en la de los chantas, es el tema de la paridad y la perspectiva de género. Hoy día eh, se establece como un principio rector de los sistemas de justicia y se obliga a los órganos jurisdiccionales a tener siempre presentes los principios de paridad y perspectiva de género. Eh, la, la función jurisdiccional siempre debe garantizar la igualdad sustantiva y los tribunales siempre deben resolver con enfoque de género. Esto ha permitido o va a permitir a futuro, digamos, poder redistribuir el poder entre las mujeres y hombres, el establecimiento de la paridad y perspectiva de género como un principio rector, eh, de los sistemas de justicia, va a permitir redistribuir el poder entre los hombres y las mujeres, garantizando así la participación de las mujeres eh, en todos los cargos en los que hoy en día, eh, si bien existía en el Poder Judicial por ejemplo, una Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, esta Secretaría, Genic, gen, eh, esta Secretaría Técnica no establecía obligaciones en cuanto a este tema. Y hoy día, al ser un principio rector, ya va a estar establecido como una obligación para los jueces y juezas el fallar en conforme a él. Denise, un detalle eh, que parece eh, importante eh, de consignar, eh, dice relación con el recurso de protección. ¿Habría alguna modificación eh, en la nueva constitución respecto eh, a este punto, ¿podrías eh, dibujarnos así brevemente un poco de qué va esta modificación al recurso de protección? Eh, mira, para empezar, el recurso de protección eh, cambia de nombre y se le llama acción de tutela de derechos fundamentales. Y bueno, al igual que el recurso de protección, asegura a todas las personas que por, un, por causa de un acto, omisión, sufra amenaza, perturbación o privación en el, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, puede recurrir ante los tribunales de instancia. Ahí tenemos la primera modificación con el recurso de protección actual, ya que el recurso de protección se entabla ante la Corte de Apelaciones. Y hoy en día eh, está establecido que esta, eh, el, la acción de tutela se conoce ante el tribunal de primera instancia. Esto implica que hoy en día disminuye la jerarquía del tribunal que va a conocer de la acción, pasando así de conocer la Corte de Apelación a los tribunales de instancia, lo que implica un cambio en cuanto a que hoy conoce un tribunal colegiado y pasará a conocer esta acción un tribunal unipersonal. Otra diferencia que se presenta entre el recurso de protección y la acción de tutela es que el recurso de protección tiene un catálogo taxativo respecto a los derechos fundamentales que protege lo que no sucede en el caso de la acción de tutela, ya que esta eh, protege, según lo estableció la norma, todos los derechos fundamentales en general. La apelación de este recurso de protección hoy día lo conoce la Corte Suprema y en, en el caso de esta acción de tutela lo conocerá la Corte de Apelaciones. Y solo excepcionalmente interviene la Corte Suprema en caso de que, de que las materias eh, que son objeto de la acción, existen interpretaciones contradictorias en distintas resoluciones judiciales firmes, sentencias firmes. Muchas gracias, Denise. Eh, eh, a propósito, Víctor eh, quiere puntualizar algo. Adelante. Sí, muchas gracias, Denise, eh, por esa explicación. Eh, sí, esto es un cambio muy relevante que se, que se conecta, además, con lo que había señalado Denise del derecho al acceso a la justicia. Me gustaría... Eh, eh, a, eh, especificar algunas cosas de este derecho que encuentro que es muy interesante, que estuve revisando recién, y es que el, el derecho de acceso a la justicia, en la, en la teoría por lo menos como se ha planteado, es un derecho que exige a los estados garantizar que todos los ciudadanos que así lo requieran puedan recurrir al sistema de justicia y obtener una respuesta efectiva a una necesidad legal, ¿ya? O sea, una necesidad legal asociada generalmente a resolución de conflictos, disputas de relevancia jurídica, etc. Ahora, esto está conectado con un movimiento que se dio en Europa y en distintas partes del mundo para lograr una suerte de democratización en el acceso a la justicia desde mediados del siglo XX, y que en Chile no lo habíamos visto eh, con este tipo de, de ímpetu hasta ahora. Ese movimiento fue liderado por un jurista llamado Mauro Capelletti, en Italia, y que proponía una visión amplia del derecho de acceso a la justicia, no sólo como un derecho de acceso a lo formal, a la institucionalidad, a los jueces, sino que también como un derecho a que se resuelvan los conflictos jurídicos de manera más, más sencilla, a través de mecanismos de colaboración o mecanismos alternativos, salidas alternativas. Entonces, eh, esa visión amplia, eh, yo estuve revisando ahora el cómo quedó aquí, no queda tan amplio en sí mismo, es decir, eh, se establece una visión quizás un poco más estricta del derecho de acceso a la justicia, es decir, como acceso a la justicia institucional, pero a lo largo del, del documento, del texto constitucional, vamos a ver que aparecen menciones a lo que podría ser una justicia, entendida en términos mucho más amplios, como en la justicia vecinal y en los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que se establecen en, en un artículo y que precisamente se refieren a, a, una, a, a un sistema institucional que canaliza en el fondo la, lo, lo, los problemas de la ciudadanía, pero no necesariamente una resolución directa del conflicto. En el fondo, en, est en estos casos particulares, la institucionalidad canaliza, ayuda, auxilia para que las pro propias personas puedan llevar a cabo una resolución mucho más sencilla de, de sus conflictos con relevancia jurídica. Entonces, eh, visto así en perspectiva, claro que se amplía y se democratiza de alguna forma la, el acceso a la justicia en Chile, lo cual además se ve refrendado por el, el artículo que se refería a la gratuidad, es decir, el acceso gratuito a los, a los sistemas de justicia, que también está consagrado eh, por la Constitución. Víctor, eh, a propósito... Otro tema que ha sido eh, discutido, analizado eh, y, y, ha, y ha generado también reacciones desde, lo, desde, los propios, eh, desde los propios tribunales, tiene que ver con el sistema de nombramiento de los jueces. ¿Podrías explicar, eh, grosso modo, en qué consisten estas, en estas modificaciones y si es que hay algún, eh, algún sistema similar eh, mirando la experiencia comparada? Bien, primero hay que señalar ahí que siempre el sistema de nombramiento de los jueces es un tema complejo o problemático a nivel, no solamente en Chile, sino que a nivel, a nivel comparado. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que a un tiempo el, el nombramiento de los jueces sea transparente, sea público, sea legítimo, es decir, cuente con, con cierta legitimidad social, pero al mismo tiempo que este nombramiento asegure la independencia de los jueces. Por lo tanto, en ese sentido se generan eh, distintos equilibrios a nivel internacional. Tenemos distintos tipos de elección de jueces en derecho comparado. Por ejemplo, hay lugares donde existe una generación completa de los jueces. ¿Qué significa esto? La generación completa significa, o, o autónoma podríamos decir, es que el propio poder judicial es el que produce sus propios nombramientos. Esta visión ha sido criticada en algunos lugares porque generaría una suerte de escisión, de separación entre los jueces y la realidad práctica, y lo, o sea, lo, lo, las necesidades de los ciudadanos que tienen que acceder a la justicia. Lo mismo que hablábamos antes respecto del el problema de, con la autocomprensión de los jueces como pertenecientes a un poder del Estado. Luego, para solucionar esto, hay distintas estrategias. Eh, algunos plantean, por ejemplo... La elección popular de los jueces. En algunos estados de Estados Unidos se aplica esta, este sistema, y también en eh, Bolivia. En Bolivia hay algunos algunos cargos de, de jueces que son, eh, a los que se postulan y, y son elegidos democráticamente, mediante sufragio universal. Me refiero específicamente a los magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Y luego tenemos sistemas como el sistema chileno, el sistema chileno, sistema chileno actual, que, era de, que es de autogeneración relativa o incompleta. Eso significa que, si bien el, la propuesta se genera en el propio Poder Judicial, finalmente es el presidente de la República el que nombra. Y en el caso de los Tribunales Superiores de Justicia, o sea, en particular de la, de la, de la Corte Suprema, eh, interviene también el Senado en Chile. Entonces se da una... Un sistema complejo donde participan los tres poderes del Estado. Pero el, el origen de todo esto viene de, del poder judicial, el impulso se podría decir bien viene del poder judicial, y la intervención final es del poder ejecutivo. Entonces, ese es el, el sistema que actualmente rige en Chile. En otros países se establecen consejos de la justicia, o, o consejos de la magistratura, o consejos de jueces, que son los encargados de todo aquello relacionado con la administración, con la economía de, de los sistemas de justicia, y también con el nombramiento y promoción de los jueces. Y, y bueno, estos sistemas se basan básicamente en un órgano público autónomo e independiente que es responsable de, de estos temas de administración, de personal, y cuyo objetivo principal es profesionalizar a los servidores del sistema de impartición de justicia, mejorar eh, las condiciones laborales de estos, y vigilar sus actuaciones, es decir, también se mete en el tema disciplinario. Es decir, no es el mismo poder judicial, pero tampoco, es directamente lo, no, tampoco son directamente los otros poderes del Estado. Es un órgano autónomo, ¿ya? por supuesto es un órgano que en, es imposible escapar aquí a la, a la, al nombramiento político, de una u otra forma la política opera en este caso en el nombramiento de los consejeros que componen el Consejo de la Magistratura. ¿En qué países se da este sistema? Eh, que es el sistema que está adoptando hoy en día Chile, que Denise quizás nos puede explicar un poco más. Esto se aplica en la constitución francesa de 1946, luego se replica en la italiana del 47, en la francesa, por supuesto, vigente, la del 58, se refrenda esta idea, en la constitución portuguesa y en la constitución española del año 78. Es decir, tenemos eh, varios ejemplos en derecho comparado donde se aplica un sistema de estas características que busca precisamente generar ese equilibrio que estamos hablando antes entre independencia de los poderes políticos, pero de, con cierta conexión con estos también, que le por, permita tener legitimidad al sistema judicial. Bueno, como dice Víctor, efectivamente eh, la opción que tomó la convención eh, es establecer un consejo de justicia, que como bien dijo Víctor, es un órgano autónomo técnico, que tiene entre sus atribuciones el hecho de nombrar eh, previo concurso público y por resolución motivada todas las jueces, jueces funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Eh, entre las normas aprobadas se establece que eh, los nombramientos serán por concursos públicos, que son regulados por ley, y se, los que incluirán audiencias públicas. Y se establecen como requisitos para poder acceder al Sistema Nacional de Justicia el hecho de haber eh, realizado un curso de habilitación de la Academia Judicial y de contar una cantidad de años de la profesión de abogado, dependiendo si se trata de los tribunales de instancia, eh, que serían tres años, corta de apelación cinco años, y la Corte Suprema veinte años. Eh, estos procedimientos son conocidos por una comisión compuesta por cinco integrantes del consejo, que son elegidos por sorteo, y las resoluciones que ponen término a este procedimiento eh, no serán impugnables, ante, serán impugnables ante el órgano que establece la Constitución. Eh, pero toda decisión adoptada por, eh, en el fondo, en conformidad a este procedimiento de nombramiento, no puede ser eh, revisada ni impugnada, sino es, no ante otros órganos que no sea el Sistema Nacional de Justicia. Muchas gracias, Denise. Eh, continuamos, continuamos contigo porque eh, entramos ya en el último tema Nuestros últimos minutos de este, de este podcast. Aparte de lo que acabamos de, de escuchar respecto al nombramiento de los jueces, ¿hay algunas otras innovaciones importantes que tú destacarías eh, dentro de lo que el Pleno ya eh, ha aprobado al, para el borrador final? Por ejemplo, respecto a nuevos tribunales o eh, respecto de los tribunales existentes, modificaciones en esa línea, Denise. Eh, innovaciones importantes para la nueva constitución si se dan en materia de creación de nuevos tribunales. En este Sistema Nacional de Justicia se establece eh, que estará compuesto por, los, por la justicia del SINAL, Tribunales de Instancia, Cortes de Apelación y Corte Suprema y eh, dentro de los tribunales de instancia se crean nuevos tribunales de los cuales claramente no, no, no había eh, conocimiento en la constitución anterior como son por ejemplo el Tribunal de Ejecución de pena El Tribunal de Ejecución de Penas es un tribunal al cual le corresponde vigilar el cumplimiento de las condenas privativas de libertad y además están a cargo de eh, la población penitenciaria lo que implica otorgar los beneficios a los jueces, Cuáles pueden acceder y también el tema de velar por la protección de sus derechos fundamentales bueno también en, en, a, eh, fue aprobado por el pleno el tema en los tribunales administrativos el tribunal administrativo es un tema que viene hace mucho tiempo en nuestro país eh, ya que estaban establecidos desde la constitución de 1925 y luego fueron la referencia a estos tribunales desapareció en el año 89 Hoy en día eh, esta, eh, los, lo, lo, los conflictos que se dan entre la administración y los particulares eran conocidos por tribunales especiales eh, en el caso de existir o por la justicia ordinaria, pero hoy día se crean efectivamente los tribunales administrativos, eh, los cuales están, eh, deben conocer y resolver las acciones que se dirigen ya sea contra la administración o que son promovidas por ella y en, en caso eh, que establezca la ley. Y se establece la creación de lo menos un tribunal administrativo por cada región. Otra novedad que encontramos en, en, en esta nueva constitución sería el tema de la justicia vecinal, que implica, eh, la, se compone de los juzgados vecinales y los centros de justicia. Estas instancias vienen a reemplazar lo que antes lo que conocemos como los juzgados de policía local, Y existirá un juzgado vecinal en cada comuna del país y dejarán de depender de las municipalidades para pasar a formar parte del Sistema Nacional de Justicia. Los juzgados vecinales ejercen una función jurisdiccional respecto a todas aquellas controversias jurídicas que se puedan suscitar a nivel comunal y que sean, no sean competencia de otro tribunal. Y en el caso de los centros de justicia, estos son órganos encargados de solucionar conflictos que se puedan dar entre vecinos, todo ello promoviendo... Eh, el diálogo, la paz y la participación entre los vecinos involucrados. Se establece que deberán eh, crearse tribunales, o sea, centros de justicia vecinal, principalmente en, en, en lugares alejados o zonas rurales, eh, para que los vecinos puedan tener acceso a ellos. Otros tribunales que crea el, el, la nueva constitución sería el tema de los tribunales ambientales, que son aquellos que resolverán y revisarán la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental, y revisarán las acciones de tutela de los derechos fundamentales eh, ambientales, los derechos de la naturaleza y todo aquello que dice relación con la reparación del daño ambiental. Eh, todos los problemas de legalidad de los actos administrativos que se pronuncian en esta materia tienen que interponerse ante los tribunales ambientales, Sí, que se les exija hoy día el, el interponerse primero por la vía administrativa, sino que se puede acceder directamente ante la justicia ambiental. Bueno, y luego, bueno, tenemos el tema que trató Víctor también del sistema de la justicia indígena, que tiene que ver con el tema de la, de la, de la pluralismo jurídico, que ya lo explicó Víctor hace un rato antes. Víctor, ¿tú quieres eh, redondear el punto? Sí, eh, me gustaría hacer una última acotación, y eh, creo que uno podría identificar así como ciertas eh, regularidades en, este, en, este, eh, en todo lo que hemos visto, en todas las normas que hemos revisado. Eh, y me parece que, sobre todo en lo relativo a la justicia de Sinal, que comentaba Denise, tenemos un intento aquí bien eh, importante de acercamiento de la justicia al, a la ciudadanía. Y esto obviamente va a requerir un un esfuerzo tremendo de, del Estado, de la administración del Estado, eh, en los próximos y, y del Poder Legislativo también, con las leyes que tengan que ir eh, implementando esto en los próximos años, pero que eh, si, se, si se cumple en el fondo, eh, va a poder permitir eh, que, la, que la ciudadanía tenga una, una relación mucho más directa con el problema de la, de la justicia, lo cual... Eh, Hace carne de alguna forma lo que planteaba este jurista que cité yo en, anteriormente, Mauro Capelletti, que hablaba de la democratización en el acceso al los sistemas de justicia. Bien, muchas gracias entonces a Víctor y a Denise, abogados e investigadores de la Biblioteca del Congreso Nacional. Este es un tema relevante y creo que hemos aprendido y, y hemos entregado información eh, relevante a nuestros auditores. Eh, quiero informarles que pueden acceder a mucho material de estos temas y muchos otros en la página web de la Biblioteca y en las redes sociales de Facebook, de YouTube y también de Spotify. Por lo tanto, eh, nos despedimos, hasta un próximo capítulo de Radar BCN Podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional. Muchas gracias.